La adicción al alcohol y las drogas hace que pierda su destino. Pero hay una salida. Encuentre el camino. Busque apoyo. Busque tratamiento. Encuéntrese a sí mismo y encuentre su vida, su camino seguro. Si tiene problemas con las drogas y el alcohol, llame al 1-800-662-4357.